Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Estoy aquí con Oscar Valentín, que está en México y lo he conocido esta mañana, que estaba en mi grupo, trabajando ahí con DxN y tal, y me ha contado una historia muy bonita. Me ha gustado tanto su historia que he dicho, "Óscar, tenemos que hacer un vídeo. Me he dicho, vale, pues venga, hacemos un vídeo y aquí está, todo, todo valiente. Es un chico que tiene 26 años, es una edad muy bonita, es una edad en la que ya uno es hombre, eh, no es adolescente, ni es niño, es hombre. Y ya puede pues, hacer negocios, eh, ha tenido sus estudios también, toca la guitarra, cosa que me ha parecido fantástico, porque al final las personas que tocan la guitarra son personas que tienen arte, no que son artistas, además canta también. Entonces, aquí está usted. A ver, Oscar, yo te hago las preguntas y tú me respondes. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con nuestros productos? Pues yo conocí de XN hace cinco años, Teo. Y estoy aquí por el producto que tú sabes que es maravilloso, el café. La verdad, lo conocí por mejorar la salud de mi mamá, uh -huh. y pues hasta ahorita, la verdad, estamos maravillados uh -huh. con el café, con ganoderma. Uh -huh. ¿Qué le pasaba a tu mamá? Ah, bueno, ella en una ocasión tuvo un accidente automovilístico, ella iba de copiloto, uh -huh. y pues, ya sabes, la mala costumbre de no usar el cinturón, uh -huh. el parabrisas estrelló con su cabeza de mi mamá, y de ahí para acá... Resulta que a ella le dolía mucho su cabeza, ya no podía salir al sol porque el sol le causaba migrañas y migrañas. Entonces fue ahí donde alguien me recomendó el café para los dolores de cabeza y, y me afilié para obtener un mejor precio. Y resulta que pues el beneficio fue, fue inmediato, empezó a tomar el café, los dolores de cabeza desaparecieron... Y adicional a eso, algo que a ella le gustó mucho es que le, le desvaneció las varices, dejó de dolerle su, sus piernas cuando caminaba. Y pues está activa mi mamá, la verdad. Cinco años consumiendo el café y ella está excelente de salud. Puede pasar un año a veces y no le da gripa. Y la verdad que eso es una satisfacción inigualable. Tener a la mamá saludable y fuerte. ¿Qué Bien, eso no me lo habías contado, ¿ves? Me habías contado el motivo de la historia del vídeo fue otro, pero este es un motivo más que ha aparecido ahora, porque estamos improvisando, no hemos preparado nada. Pues me alegro mucho por tu mamá, porque al final a las mamás hay que cuidarlas. Y tenemos aquí sí, claro. algo con lo que podemos cuidarles. Una sabia decisión afiliarte para comprar con descuento, obviamente, ¿no? Muy bien, muy bien, te felicito. Bueno, la historia realmente fue cuando me comentó que su papá es taxista, ¿cierto? Sí. Eso es. Y con el COVID, resulta que ha bajado el volumen de clientes y estaba facturando menos. Y cuando uno se acostumbra a un nivel de ingresos y bajan, normalmente duele. Duele porque te acostumbras a un nivel de vida. Claro. Efectivamente. Y resulta que no... Cuéntanos un poco la historia tú, porque ya estoy intentando contarla yo primero. Cuéntanos, ¿qué pasa. <risa> Mira, pues resulta que mi papá efectivamente es taxista... Y pues está, está bien, está estable, pero cuando empezó la pandemia, tú sabes que las indicaciones son quédate en casa. Entonces, las calles vacías, pues los taxistas viven precisamente de las personas que se mueven de aquí para allá, al centro comercial, etcétera. Entonces, él, drásticamente, sus ingresos bajaron muchísimo y, y él se vio muy en aprietos. Mi papá es muy escéptico, la verdad, él sabe que yo consumo el café y que lo lo vendo que tengo algo que ver con el café lo sabe pero es muy escéptico no no creyó jamás en todos los beneficios de los que yo le hablaba tal vez decía que yo estaba loco pero en esta situación yo le le di un paquete de x de, de xn el paquete y yo sé que es una maravilla Teo, tú lo sabes y, y le dije pues aquí está este este paquete para que tú lo administres y pues, él es escéptico, yo le dije, pues si tú no crees que puedes venderlo, pues te lo tomas todo y no hay ningún problema. ¿Y qué crees, Teo? Que resultó una maravilla, porque, así te lo cuento, él empezó a venderlo, no sé cómo le hizo, qué estrategias utilizó, cómo se apoyó, pero en un mes, Teo, él vendió tres paquetes, y yo sé, en un mes hizo sus tres, entonces dije, ay no inventes, él está vendiendo, oh. tal vez... Cinco veces lo que yo vendo en mi mejor mes, él lo hizo en un mes. Y pues la historia se cuenta sola, Teo. La verdad es que él se apoya ahora mucho de, del café. Las ventas no son así como tres paquetes y o sea al mes. Claro, ya tuvieron un descenso, pero, o sea, él ya tiene un ingreso estable de, gracias al café. Entonces, entre lo poquito que que hay de pasajes en el taxi, más lo que le está dando las ventas del café, porque aún no entiende el negocio. Cuando él se ponga a hacer el negocio con esa determinación que tiene, yo siento que también van a pasar cosas muy buenas. Así es. Además, a ver, para, a ver las personas que escuchan este vídeo, algunos no van a saber lo que es un ioc Un ioc es un paquete de productos que tú eliges qué quieres comprar, de un valor. Por ejemplo, yo sé que en Europa son 200 euros, en Estados Unidos son 270 dólares, ¿Cuánto es en, en, en México con la moneda mexicana? La moneda mexicana, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Era Pesos, pesos, mexicanos. Peso pesos ¿no? mexicanos. Peso mexicanos. Pues aquí son eh, son 3.500 vale. el Entonces, paquete de ellos. Fíjate, una persona ha comprado 3.500 pesos mexicanos de productos, que pueden ser todo de cafés o pueden ser todo de cualquier otro producto, y ha vendido 3.500 por tres. Estamos hablando de 3.500 por 3, son 10.000 pesos. ¿Verdad? mil bueno, pesos en un mes, que eso le ha generado un beneficio. Entonces, claro, eh, tengo una idea que luego te voy a contar después del vídeo. Eh, sí se puede, todo el mundo puede, pero ¿sabes cuándo se puede? O muchas veces todo el mundo puede cuando tiene necesidad. Cuando tienes necesidad es cuando realmente puedes hacer cosas de estas que es un verdadero logro ¿eh? nosotros yo y noelia mi esposa movemos más o menos al mes mil mil dólares de producto en nuestros clientes pero luego en mi red estoy moviendo más o menos unos 50 60 mil dólares mensuales estamos hablando de más de medio millón de dólares mensuales esto no se lo he dicho a nadie ¿no? pero lo digo en este vídeo porque no me importa y te lo he dicho así porque como estamos hablando de cantidades de volúmenes de ventas ¿no? es decir cuando una persona vende esa cantidad de dinero, tiene un margen comercial, pero si multiplica eso por 10, porque tiene 10 socios, va a ganar un beneficio mucho mayor. Entonces, este es el negocio de XN: ayudar a que tu mamá pueda mejorar su salud, sí. ayudar a que tu papá pueda mejorar su nivel de ingresos y ayudar a que tú te sientas feliz, porque tú estás feliz, porque has si ayudado a tu mamá claro. y a tu papá, ¿cierto? Claro que sí. Obvio, claro que sí. Bueno, pues si usted quiere ser feliz, póngase en contacto con Oscar Valentín, ¿verdad? Eh, aquí abajo van a ver su WhatsApp. Muy bien, muy bien. Oye, pues estoy muy contento de haberte conocido. Ahora haremos un poquito más del negocio. Así que póngase en contacto con Oscar, que no les va a defraudar. Ya ven que es un chico muy majo, chico trabajador. Así que sin más, nos despedimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y póngase en contacto hoy con Oscar.